Muke wazazi, mbele ya jambo, ¡Ah, ya! ¡Ah, vamos a poner el ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!